Ya teniendo todo esto claro y sabiendo que cualquier lugar en el que tú, como ser vivo, tengas una relación con un espacio específico eh, queremos dar lugar a las siguientes preguntas y es ¿qué tipos de ecosistemas podemos eh, considerar que existen? Eh, hay diferentes formas de generar categorías de los tipos de ecosistemas. Ahí sí lo ves desde diferentes perspectivas, pues si lo piensas a un nivel micro, tu estómago puede ser un lugar de múltiples ecosistemas entre bacterias que están luchando en contra de virus, eh, también está en todo tu sistema digestivo, nervioso, que to son todos sistemas en donde también hay mucha vida o incluso cuando te lavas las manos y hay un 90%, 99% de bacterias en tus manos todas ellas están dentro del ecosistema de tus manos también podemos pensar en Colombia Colombia es un ecosistema mega biodiverso esto quiere decir que albergamos un porcentaje increíble de biodiversidad biodiversidad a nivel mundial eh, somos el país con más diversidad de aves de mariposas, de anfibios, y también nos caracterizamos por tener el mayor porcentaje de páramos en el mundo. Así que puedes verlo desde una forma micro, tal vez un lugar un poco intermedio, o el nivel macro, como lo es nuestro planeta Tierra, en el que hay interacciones entre el Sahara, entre lo que está sucediendo en los polos, y algo que hagas tú desde tu casa puede afectar todo el funcionamiento del de gran globo. Así que esa es una forma de responder correctamente la pregunta.